Saludos, mis amigos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y tengo en la vía telefónica al amigo Valentín Medrano Peña. Es abogado, politólogo, un influencer importante que recorre eh, ¿verdad? los medios de comunicación dando sus opiniones muy certeras, muy acertadas acerca de diversos temas. Buenos días, Valentín. aló Vamos a ver qué pasa. Nos escucha. Sí, te, te, te, te estoy oyendo, te estoy escuchando, pero en mi teléfono. Un momentito. Eh, Valentín es un compañero guasdiano eh, con quien tengo una relación de muchos años. Sí, ahí está. Y ahí está. Valentín. Sí, buenos días. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy días, muy, muy bien, gracias a todos, agradecido esta oportunidad ¿Cómo no? a un público, a un público de verdad que uno admira muchísimo, ustedes son un referente mucho respeto aspectos de esa zona del país, así es de esa región muchas tan gracias. importante del país, muchas gracias, es una oportunidad. Mira, a raíz de lo que ocurrió anoche en el discurso de Leonel Fernández, eh, ¿qué ¿Qué opinión tú tienes acerca de cómo se recompone a partir de, esta, de este hecho el panorama político y político-electoral de la República Dominicana, Valentín? Bueno, hay una nueva realidad eh, difícil de, de analizar, uh -huh. porque la gente tenía, especulaba con respecto a la posibilidad de que el presidente Fernández saliera de, de las filas del partido que por 46 años prácticamente influyó en principio y luego dirigió en los últimos veintitantos años, eh, eso, eso era impensable para muchos y lo yo, porque salir, salir de esa forma, o sea, desde arriba esas decisiones son muy poco muy poco conocidas. Lo que tenemos, eh, algunas que podrían ser eh, de cierta forma, eh, eh, pueden ser comparadas, eso de como Marruta y el PRD, Peña Gómez, pero eso se dio en un contexto muy diferente. Estamos hablando del de presidente Fernández ha sido presidente del Partido de la Liberación Dominicana eh, en los últimos años, ha sido presidente tres veces en la República Dominicana. Es decir, que es difícil de analizar. ¿Qué ocurre? Bueno, que de repente, de la nada y de la decisión de ese partido político, surge la segunda o tercera fuerza más importante de la República Político Nacional en la República Dominicana eso es sumamente interesante, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque lo, lo, que, la, lo que la persona regularmente no toma en consideración eh, es el nivel de cohesión que puedan tener los dos grupos que se dividen, en el sentido siguiente, ¿cuáles van a permanecer eh, reales al siguiente Fernández? Entendiendo la dificultad histórica de hacer que un partido de decisión se convierte en opción de poder. Y todo el mundo sabe que si usted no tiene vocación de poder, tiene mucha dificultad de cohesión, o casi ninguna. Entonces pasa lo mismo del otro, en el otro litoral, en el PLD, el partido eh, del cual se, se desprende este grupo importante de personas, que todavía no puede ser codificado, porque usted no puede decir tampoco que el millón, el casi millón de personas, 800 mil personas, casi 900, que votaron por el presidente Fernández, van... Acompañarle, porque por ejemplo, gente que se, se encontraban militando en el partido de la Iglesia Dominicana, que usted lo podría sindicar como eh, independiente por el momento, pero que ante una eh, eh, situación coyuntural eh, debería favorecer al presidente Fernández, pues ha manifestado en la mañana donde permanece en su partido, como el caso de Melania Paredes, aunque él fue un precandidato. Eh, el, asunto, el asunto hay que esperar un poquito. Porque si se producen excisiones, si se producen desbandadas y se producen eh, por parte del gobierno central, eh, lo que lo que se estaba programando parecía que era la antítesis de todo esto, el, el preámbulo, vamos a decir, de todo esto, eh, que eran escalonadas denuncias al gobierno por parte de eh, personeros atlateres del presidente Fernández. Entonces, si eso se sigue produciendo, no hay duda de que la erosión se agrandaría el mazo eh, en términos eh, de aprobación lo sacaría el Presidente Fernández por ahora creo que hay un asunto un elemento que hay que tomar en cuenta que es que hasta ahora en la República Dominicana las personas se han estado moviendo en los últimos años eh, no por personalidades sino por siglas PRD, PM PLD eh, pero todo parece grande está apostando también a, a una vuelta a aquella eh, época en que nosotros nos movíamos como dominicanos atendiendo a las figuras presidenciales que se en el espectro político Balaguer Peña Gómez Juan Bosch, etcétera. Hay que esperar Valentín te va a hablar la antigua, uno de nuestros presentadores, adelante Gerjan Buen día Valentín Muy buenos días, doctorado. Eh, una pregunta, eh, ¿cree usted que el hecho de que el presidente o el expresidente Leonel Fernández haya manifestado ayer su intención de sacar al PLD del, del gobierno le favorezca frente a los electores? Partiendo de que él hasta ayer fue presidente de ese partido y que inmediatamente renuncia, expone eh, eh, su intención de sacarlos del gobierno. Mira, hermano, eh, eh, ya saludo, muchas gracias. Buena sí. pregunta. Eh, eh, no me han dado la oportunidad de agradecer eh, del todo eh, para responder tu pregunta. Debo decir que debéis tener un intro más largo de agradecimiento de la mitad eh, de Madroño Rosa, es una de las personas que yo más admiro en el mundo y esta oportunidad de, de interactuar con ustedes a través de él para mí significa mucho. Créanme. Yo al, al magistrado, eterno magistrado. Eterno Sí, antes, sí, pero eterno y grande y aportador, amado José Rosa, le agradezco muchísimo su amistad. Eh, en los días estuve llamándole, pero fue infructuoso. Parece que el caudal de llamadas y de compromiso le impide atender a sus adeptos, como es el caso. <risa> <risa> Te llamaré cuando termine el programa. <risa> <risa> pero quiero establecer lo siguiente: mire, todo dependerá del estado de ánimo del lector. El lector pues, es muy, muy cambiante, muy voluble. Y hay situaciones, por ejemplo, ustedes saben que eh, es inanalizable prácticamente la situación que pasó en España cuando prácticamente el presidente Aznar tenía ganada la reelección. Y una situación que se dio con un asunto de una muerte de un inmigrante y unos movimientos hicieron que prácticamente perdiera en el último tramo de la contienda electoral eh, eh, las elecciones en España. Son situaciones que se dan eh, al margen, que eh, pueden ser tomadas de forma inmediata yo creo que le hace daño al presidente Fernández decir que su procura única es sacar el poder al partido sí. que le dio gloria. Yo, eso soy yo. Pero el análisis que yo tengo, igual que el, el, el suyo, honorable, eh, es diferente, porque en el caso suyo usted tiene una, una formación, una preparación. No todo el mundo, la antigua, está comunicando para una zona tan importante del país y, está, y tan cuestionante, porque yo he visto la calidad del público que ustedes tienen y es muy elevada pero no todo el mundo tiene esa, esa, esa capacidad. Por ya de consecuencia, el nivel que tú, o Amado, o los miembros de ese panel, y en el caso nuestro también, que tenemos un mínimo de formación, que hemos ido, hemos ido a la universidad, nos hemos formado, eh, es diferente. Para mí, para mí, eso eso, eso pende en perjuicio del presidente de forma negativa. El presidente Fernández eh, en, eh, hablaba de que muchas personas lo ha tirado de gol atrás, de que mucha gente ha dicho que él eh, es una especie de megalómano. Decía en su discurso, pero hay un problema. En el mismo discurso, el presidente Fernández nunca dejó de hablar en primera persona y dejó de hablar de él. Es más, se menciona por nombre dos no personas, él y Demóstenes para sindicar una situación que se dio en el Partido de la Liberación sí, Dominicana. Y en el caso de Margarita. Eh, creo. O sea que el discurso, muy bien elaborado, muy eh, mucho contenido importante, muy bien conducido, bien pronunciado, pero en el contenido, si usted le saca por pinzas algunas expresiones, se le dará cuenta de que sí hablando en primera persona y que antepone siempre a su persona cualquier otro tipo de situacional. No, debo decir que otras personas se, men se mencionan en el discurso, la vicepresidenta Margarita eh, Fernández, eh, la Margarita C. Fernández, que se menciona diciendo que en algún momento... Él le procuró que dejara sus legítimas aspiraciones de lado y que apoyaran un candidato que hoy es presidente en ese momento. Pero hay un problema, o sea, dejar pasar eh, la cortesía y exigir a alguien que se, que se inmole o, o, que, o que se sacrifique en pos de algo, no es lo mismo que cuando usted lo puede exigir en primera persona y decir, yo me sacrifique tal día y hoy yo me sacrifico. Eh, o sea, como quiera sigue siendo sigue sigue viéndose el sustrato es una situación de lucha de poder de procura de, del gobierno y también de mucho odio en términos personales, el presidente Fernández sacó, eh, sacó ayer de las heridas eh, todo su dolor manifestó todo lo que él sentía que le habían hecho, toda la presunta presión de la que había sido víctima y sigue siendo un encono insalvable ex compañeros que, que comieron juntos, o sea, tal vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su momento de preparación, que fueron compañeros, pero que hoy no lo distancian los distancia. parece que es una, una eh, muy lamentable situación, pero desde el punto de vista político, no todo el mundo lo va a distanciar. Bueno, Así gracias, gracias, gracias Valentín Medrano Peña, un gran amigo, hermano, a para acá, vamos a invitarte un día de esto para que venga sí, al verdad. programa, gracias Así mi hermano, sea. muchas gracias.